La infame anécdota del dicho hoy fue un día soleado de Jacobo Zabludowsky es un mito, una mentira. Así que dejen de buscarlo en YouTube, no van a encontrar el video, porque según investigaciones académicas ni siquiera existe en los archivos de Televisa. Muchas veces se ha escrito que la noche del 2 de octubre de 1968, tras la masacre de estudiantes en Tlatelolco realizada por el ejército, Jacobo Sabludowski inició su noticiero estelar ignorando el tema y diciendo simplemente hoy fue un día soleado. Pero no fue exactamente así. Primero, el famoso noticiero estelar de Televisa que se transmitió en Canal 2, 24 horas, no existía todavía. Inició transmisiones hasta 1970. Segundo, Zabludovsky conducía junto a Pedro Ferriz un noticiero que se transmitía por Canal 4 a las 6.45 de la tarde. Los sucesos de Tlatelolco comenzaron a eso de las 6 y 10. La balacera intensa duró una media hora y no fue sino hasta la medianoche que se terminaron de escuchar disparos. Así que la masacre sucedió prácticamente mientras se transmitía el noticiero. En ese entonces no existían los celulares, así que era imposible saber en tiempo real lo que estaba pasando. Tercero, Sabludovsky nunca negó que hubiera dicho la frase, pero porque así iniciaba el noticiero comúnmente. Así que la anécdota es falsa. Eso no exenta a Sabludovsky de ser recordado por haber replicado únicamente la versión oficial de ese y otros hechos noticiosos. Pero al menos es momento de dejarle de adjudicar este mito.